Los ciudadanos ya no somos ingenuos. Ya no nos creemos las palabras, los circos mediáticos ni a los opinólogos. Ya no somos tan ingenuos de no saber que esto solo se soluciona con trabajo. Si quieres un resultado diferente, haz algo diferente. Por esto la red ciudadana Partido X es un método lógico y riguroso para resolver problemas reales a través de las competencias reales de los que están luchando para cambiar las cosas. Democracia y punto. Somos especialistas en anticorrupción. Somos especialistas en emergencia económica y control de los bancos. Somos especialistas en batallas legales de la sociedad civil. Vamos a enviar un equipo competente a Europa. Luchamos con hechos, no con palabras. Hervé Falciani, con la famosa lista Falciani, es el informático que ha permitido recuperar a la hacienda española cientos de millones evadidos por la familia Botín y otras grandes fortunas. ¿Cuál es la relación entre el fraude y el valor de nuestro trabajo. Hay que cambiar las cosas ahora. Es que tenemos el método y el conocimiento para hacerlo. La opacidad financiera permite que nuestro dinero uh, desaparezca sin dejar rastro. Para luego decir que lo hemos perdido, o peor aún, de que lo debemos. Qué gran idea hacernos pagar varias veces un dinero que no volveremos a ver jamás. No se puede esperar que las leyes cambien y esperar que nos protegen mejor para avanzar. Luchamos por el derecho a saber, sin el cual el derecho a votar no es más que una parodia de democracia. Hemos creado una herramienta para controlar los fraudes bancarios. El llamado radar financiero permite tener bajo control ciudadano las transacciones de los grandes bancos. Simona Levy, un pacto entre ciudadanos. La Red Ciudadana Partido X tiene tres objetivos principales. El primero es el de cambiar completamente el rol que tienen lo que hasta ahora hemos considerado los partidos. Hasta ahora han sido una barrera para que los ciudadanos no puedan realmente acceder a sus gobiernos, a ser soberanos y controlar sus propias instituciones. La Red Ciudadana Partido X por esto es un método, es una red de ciudadanos, muy diversos que han decidido unir sus competencias, sus capacidades, alrededor de una hoja de ruta de soluciones concretas a problemas concretos. Nos hacen creer que la democracia es estar todos de acuerdo cuando somos todos diferentes. Realmente la democracia es saber vivir juntos en la diferencia. Por esto la red ciudadana plantea unos cauces para poder estar de acuerdo alrededor de unos mínimos. Democracia y Punto son cuatro mecanismos que son indispensables para que los ciudadanos podamos controlar nuestras instituciones y para que las decisiones que se tomen en nuestras instituciones no estén de espalda a la ciudadanía, como está ocurriendo ahora que benefician solo las élites políticas y las élites financieras. Los mecanismos que proponemos en Democracia y Punto son la transparencia en la gestión pública, para que todo el mundo pueda conocer los informes y las cuentas de todas las instituciones. El poder legislativo ciudadano, a través del cual los ciudadanos pueden ver y enmendar todas las leyes antes de que sean aprobadas en los parlamentos. El derecho a voto real y permanente. Todos sabemos que realmente no votamos, no votamos las leyes. Simplemente podemos elegir cada cuatro años un catálogo y luego firmar un cheque en blanco. Esto se tiene que acabar hay la posibilidad de que este voto lo mantengamos como un derecho permanente. Y por último, los referéndum. Nuestro programa tiene 200 páginas, porque si realmente tiene que ser un pacto transversal entre ciudadanos, entre ciudadanos muy diferentes los unos de los otros, debe ser un pacto detallado. No bastan las palabras bonitas y los lemas. Necesitamos saber el qué, el porqué, el cómo y el quién. La Red Ciudadana Partido X propone un equipo de personas que tengan las competencias para llevar a cabo una labor y que a diario respondan de ella. Es el fin de la ingenuidad y el comienzo de la corresponsabilidad de los ciudadanos en las soluciones y en el cambio. Nuestro programa no es una carta de deseos y buenas palabras. Son 200 páginas creadas desde el conocimiento experto y enmendadas punto por punto por los ciudadanos. Raúl Burillo. Es el inspector de Hacienda que ha destapado los escándalos de corrupción política más importantes de los últimos años. Desde hace más de 20 años trabajo para la Administración Tributaria como inspector de Hacienda. Mi trabajo durante este tiempo ha consistido fundamentalmente en la dirección de la gestión pública, en la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción. No obstante, durante todos estos años jamás he tenido ningún contacto con la política ni he pertenecido a partido político alguno. ...durante todos estos años, durante cerca de 30 años... ...que han venido repitiendo los mismos partidos políticos... ...y las mismas personas en el poder... ...se han creado todo tipo de complicidades... ...y connivencias entre política y económica... ...la corrupción no es un episodio al lado... ...no es una situación individual... ...es estructural... ...de arriba abajo... ...de estas complicidades... Curiosamente, siempre han salido favorecidos los mismos, los que más tienen. Y perjudicados también siempre los mismos, los más numerosos. Tenemos que acabar con esta idea tan extendida de que solo es posible la salida de la crisis con recortes sociales. Nosotros, frente a recortes, proponemos aumentos. Aumentos de los ingresos públicos hacer pagar a los que no han pagado durante tantos años haciendo suyos el fraude fiscal haciendo suyos los paraísos fiscales haciendo suyas las normativas a la carta esta propuesta política la vamos a defender una serie de ciudadanos independientes en base a nuestras competencias en base a nuestro conocimiento y en aquellos lugares donde se debe defender si estamos hablando de política, si estamos hablando de economía, tenemos que estar en Europa. Por eso, el día 25 de mayo, la letra X. Susana Martín Belmonte. Para una economía al servicio de las personas. Que no asfixie a los trabajadores, a los autónomos y a las personas que quieren emprender. Quiero recordarte cuatro cosas importantes. La primera, el, todo el problema de paro y recesión que tenemos ahora mismo tiene una causa muy clara. Qué es la crisis bancaria. Dos, cuando te digan que van a reformar el sistema bancario. Tienes que tener en cuenta que casi todo lo que nos han enseñado sobre los bancos y sobre el dinero es falso. Los bancos no son intermediarios financieros, no se limitan a coger el dinero de los ahorradores y llevarlo a los prestatarios. Precisamente la función fundamental de los bancos es crear el dinero. La inmensa mayoría del dinero que hay en circulación es dinero bancario, creado por los bancos al dar préstamos. El banco crea el dinero de la nada y nos lo vende con interés. Y lo hace cuando quiere para lo que quiere y si quiere. 3. la crisis bancaria no empezó en 2008. En 2008 es cuando se puso de manifiesto. La crisis bancaria empezó en 2001 cuando las entidades financieras decidieron financiar una enorme burbuja de deuda privada y sobre todo cuando las autoridades políticas decidieron no intervenir para frenar la creación de esa burbuja especulativa. 4. Ninguna de las medidas que se están poniendo en marcha ahora mismo para solucionar la crisis van a tener ningún efecto, porque no están destinadas a cambiar nada de lo que acabo de describir. El mercado financiero, en realidad, no debería llamarse mercado, porque en los mercados lo que ocurre es que hay responsabilidad individual. La gente toma decisiones y asume las pérdidas derivadas de esas decisiones igual que asume los beneficios que se derivan de ellas. En el mercado financiero esto no ocurre. La responsabilidad no es individual, es pública. Cuando hay una pérdida, lo pagamos los ciudadanos. Las pérdidas se socializan, mientras que las ganancias siguen siendo privadas. Todas las medidas, como por ejemplo la Unión Bancaria, están enfocadas a una sola cosa. Y es que tú y yo, y todos los ciudadanos europeos, sigamos rescatando a la banca cada vez que se presente la ocasión. El programa del Partido X es un plan de emergencia para salir de la crisis. Recoge una serie de medidas que están enfocadas también a crear vías de financiación complementarias, libres de intereses y con control ciudadano del crédito, para que esta vía de financiación nos permita crear la riqueza y salir del problema del desempleo. No dejes que los que han creado tus problemas sean los que te digan ahora cuáles son las soluciones. Si quieres un resultado diferente, tendrás que hacer algo diferente. Vota por ti. Sergio Salgado, Organización Ciudadana para Actuar. Buscamos activamente a los culpables. Hemos llevado a rato al banquillo.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 Increíble, pero sí, somos los únicos. Todo el mundo habla de participación, nadie de responsabilidad. Unos hablan, nosotros hacemos. Es el fin de la ingenuidad y el comienzo de la ciudadanía vigilante corresponsable del cambio. Si queremos un resultado diferente, hagamos algo diferente. Depende de cada uno de nosotros hacer lo posible. Por dignidad, por justicia, vota por ti. Red Ciudadana Partido X.